Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez la cantidad de datos que guardan los colegios de nuestros hijos sobre ellos, sobre nosotros, fichas médicas, eh, datos bancarios incluso? Bueno, Esto convierte a los colegios de nuestros hijos en eh, objetivos muy golosos para hackers y otros delincuentes digitales. Por eso hoy vamos a dar algunos consejos para que nuestros colegios se protejan bien y ayuden a que las identidades digitales de nuestra familia y de nuestros hijos estén seguras y no sean víctimas de phishing. Como ya hemos hablado en otros vídeos, el phishing es precisamente eso, ¿no? El robo de datos y la suplantación de identidades en Internet. El hecho de que puedan robar datos de nuestra familia o de nuestros hijos nos convierten en víctimas, bueno, incluso de chantajes o de fraudes, de robos, ¿vale? Por eso es importante que nuestros colegios sean muy conscientes de ello, ¿vale? Vamos a tener que mentalizar tanto a profesores como alumnos y padres para que esa brecha de seguridad permanezca cerrada, para que las contraseñas sean seguras, que los dispositivos estén bien protegidos, ahora que el acceso a Internet y redes sociales es cada vez más común y más frecuente desde los colegios, ahora os voy a dar algunas claves para llevar esta protección a cabo. En primer lugar, como os decía, todos los dispositivos del colegio tienen que estar protegidos ante posibles correos maliciosos, virus, cualquier tipo de malware. Los software de los dispositivos, como decíamos también, deben estar siempre actualizados, ¿vale? Las compañías llevan a cabo pequeñas actualizaciones constantemente para que la seguridad cada vez sea mayor. No ignoremos esas actualizaciones, ¿vale? Es importante actualizarle el software. Es importante que en los colegios también haya unos mecanismos de control de la información, ¿vale? Que se limite a lo mejor los perfiles que pueden tener acceso a ciertas carpetas, procurando que la información que contienen pues, no se propague de una manera y descontrolada como sabemos el mercado de aplicaciones es enorme hay muchísimas aplicaciones muy muy interesantes para nuestros hijos para aprender y para estimularles pero es verdad que eso es que las descargas de esas aplicaciones deben estar muy controladas en concreto en el entorno educativo porque muchas veces pueden llevar consigo virus o el mismo niño que se la descarga puede autorizar acceso a ciertas carpetas o a ciertos documentos de, del dispositivo donde instalan la aplicación que pueden no ser demasiado conveniente, Por eso el colegio debe tener muy seleccionadas, muy claras las aplicaciones que va a permitir que se descarguen dentro del colegio hablemos a nuestros hijos también de lo que es una contraseña robusta vale que ellos mismos sean capaces de diseñar contraseñas seguras y que en el colegio eso se lleve como muy a rajatabla que estos controles sean un poco así también periódicos no porque muchas veces podemos decir bueno si hemos mirado no hay contactos peligrosos está todo muy asegurado bueno que se revise porque en cualquier momento se ha podido descargar algún tipo de archivo que no es conveniente o algún dispositivo puede no estar convenientemente actualizado cualquier cosa puede ocurrir y no está Además, siempre controlarlo de manera periódica. Algo que es muy fácil de controlar es procurar que el Bluetooth no esté activado en los dispositivos móviles. vale. El Bluetooth supone al final una puerta de acceso muy muy fácil para los hackers y delincuentes. Y al igual que decíamos sobre las aplicaciones, ocurre lo mismo con los juegos. vale. Sería conveniente, además de que no tiene mucha justificación pedagógica el hecho de que nuestros hijos tengan juegos disponibles en sus dispositivos móviles en el colegio, eh, pues que se procure limitar la descarga o incluso prohibir la descarga de juegos dentro de, del colegio porque pueden ser también una vía abierta para virus o para accesos no autorizados a información sensible. Otra cosa que podemos hacer es proponer, a lo mejor a través de nuestras AMPAs, que al igual que en los colegios se hacen simulacros de incendios o de otro tipo de emergencias, que se prepare un plan de respuesta para poner a prueba de vez en cuando dentro del colegio para cualquier tipo de ciberataque. Y sobre todo, como siempre recomendamos en Captain, dar las herramientas para poder llegar a esa ciberseguridad, formar y dar educación digital tanto a personal no docente, profesores, padres y alumnos del colegio para que todos rememos en una misma dirección. Nosotros, para ayudaros en este camino, os proponemos el programa de Segurescola, que podéis conocer en nuestra página web en gaptain.com. Os esperamos allí y nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo.